Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video, yo soy Carlos Vallejo del canal de Share Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a desbloquear su teléfono Android que esté bloqueado por huella fíjense que si yo coloco la huella dactilar me aparece un mensaje abajo que dice que no se reconoce la huella digital ¿ok? y esto es bastante incómodo porque si no recordamos lo que viene siendo nuestro código de seguridad y no nos quiere detectar nuestra huella dactilar configurada pues obviamente no vamos a poder desbloquear el teléfono pero en esta ocasión les voy a enseñar un método que pueden utilizar para que puedan desbloquear su teléfono okay, que está bloqueado por huella de una manera súper fácil y súper sencilla así que comenzamos bueno chicos para este proceso vamos a utilizar nuestro software llamado 4uKey for, for Android TinoShare recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video después de descargarlo e instalarlo vamos a ejecutar este programa como administrador una vez ejecutado el programa vamos a tener dos opciones la primera opción del lado derecho es la de quitar bloqueo de google o la cuenta de google y la segunda opción es la que nos interesa, quitar bloqueo de pantalla, le damos clic allí y el programa nos da dos opciones una de ellas es quitar el bloqueo de pantalla sin perder datos, teniendo en cuenta que solo es compatible con algunos Samsung, pero la opción que tenemos que cliquear es esta, que dice quitar bloqueo de pantalla, la de color naranja, amarillo, a partir de este punto tenemos que conectar nuestro teléfono con el cable USB hasta que el teléfono sea detectado, cuando acá nos detecte la marca del teléfono, le damos donde dice quitar ahora, lo que se va a encargar del programa en este caso es verificar la información, va a borrar toda la información del teléfono, es importante saberlo, le damos que sí y ya luego va a empezar a buscar la información de acuerdo al teléfono conectado y ya es cuestión de seguir estos pasos que el programa nos muestra a continuación, ¿ok? son una serie de pasos para poder entrar en modo recuperación y poder desbloquear nuestro teléfono. Bueno chicos lo primero que tenemos que hacer es apagar nuestro teléfono ¿Ok? Simplemente presionamos el botón de encendido y apagado Y aquí le damos clic a la opción que dice apagar Esperamos a que el teléfono se apague porque a continuación tenemos que entrar en el modo recuperación del teléfono ¿Ok? Recuerden que para entrar en el modo recovery eso va a depender del de modelo del teléfono que nosotros tengamos Pero de igual forma guíense de nuestro programa llamado For You Key for Android Una vez que el teléfono esté apagado continuamos leyendo las instrucciones para poder hacer el paso siguiente lo que tenemos que hacer en este modelo en particular es presionar el botón de encendido y apagado al mismo tiempo que presionamos el botón de volumen abajo. Los dos lo presionamos al mismo tiempo hasta que en este caso nos muestre el icono de Android. Entonces presionamos los dos botones al mismo tiempo, el teléfono en este caso se va a reiniciar, esperamos a que se reinicie sin ningún problema. Y cuando se reinicie, cuando vuelva a encender la pantalla, soltamos los botones. Como pueden observar aquí tenemos el logo de Android y tenemos la opción que dice Start o Iniciar. Pero en este caso a nosotros nos interesa es entrar en el modo Recuperación para poder desbloquear el teléfono, porque pues igual está bloqueado. Entonces con los botones de volumen vamos a buscar la opción que dice Recovery Mode. ¿okay? Una vez que nosotros tengamos la opción marcada, vamos a presionar el botón de encendido y apagado. Ok y ya luego de seleccionar el recovery mode va a reiniciarse pero en este caso va a iniciar en el modo recuperación esperamos a que en este caso se reinicie y si les aparece esta pantalla es totalmente normal ya lo que tenemos que hacer para poder entrar en el modo recuperación en este modelo es mantener presionado el botón de encendido y apagado y presionar una sola vez el botón de subir volumen ¿ok? y ya luego soltamos los dos botones de esta manera Mantenemos presionado, encendido y apagado. Y presionamos volumen arriba una sola vez y soltamos. Y como se pueden dar cuenta, ya estamos en el modo recuperación. Ya luego es cuestión de, en este caso, eh, borrar la información. ¿okay? Para borrar la información simplemente tenemos que bajar con los botones de volumen abajo hasta la opción que dice Wipe Data Factory Reset. ¿okay? Esta opción tiene que estar seleccionada Wipe Data Factory Reset. Y cuando la seleccionemos le damos clic al botón de encendido y apagado para confirmar. Posteriormente vamos a bajar para confirmar a donde dice Factory Data Reset. Le damos allí. Y como pueden observar ya aquí se está restaurando. ¿Okay? Esperamos a que el proceso finalice. Y como pueden observar ya aquí me indica que se ha completado. Ya es cuestión de reiniciar el teléfono. Para reiniciarlo simplemente vamos a seleccionar con los botones de volumen la opción que dice Reboot System Now. Y ya luego de seleccionarla le damos clic aquí al botón de encendido y apagado para confirmar Y ahora esperamos a que el teléfono se reinicie Pero en este caso cuando se reinicie lo que va a hacer es iniciar nuevamente lo que es el sistema operativo Pero ya nos va a dejar acceder a lo que viene siendo la configuración del teléfono Ok, una vez que en este caso aparezca esta pantalla quiere decir que todo ha finalizado Incluso acá la computadora va a detectar el teléfono nuevamente y como pueden observar ya indica que se ha eliminado el lo de la pantalla con okay. Ya es cuestión de configurar nuevamente el Motorola, aquí seleccionamos lo que viene siendo el idioma, le damos en comenzar, ya luego eh, colocamos una tarjeta SIM si la tenemos Aquí nos podemos conectar a una red Wi-Fi. Bueno chicos, ya después de que aparezca esta pantalla, pues podemos o no eh, restaurar una copia de seguridad. En este caso no lo vamos a hacer. Y ya aquí el paso más importante es colocar un código de seguridad. Aquí colocamos nuestra cuenta de Google si lo deseamos. Aquí seguimos, le damos en más, le damos en aceptar. Aquí podemos nuevamente configurar el código de seguridad. Lo volvemos a ingresar. Y aquí podemos configurar una huella dactilar, ¿ok? Yo les recomiendo que configuren dos huellas, pero si pueden configurar más, pues sería mucho mejor. Aquí aceptamos. Y ya luego aquí, bueno, podemos aceptar y continuar. Le damos en más, le damos en siguiente. Aquí podemos desmarcar esto si lo deseamos. Le damos en siguiente. Ya luego le damos en comenzar. Siguiente, siguiente, siguiente. Y ya podemos...